Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Bienvenidos de nuevo al programa Tomando Mate, Retomando Vida y hoy con una invitada muy especial. Hola. ¿Qué tal, Sonny? ¿Cómo estás, corazón? ¿Y tú? Mm, qué lindo que estés aquí en este programa, que te hayas animado al final a venir. Ya sé, la última, pero aquí estoy. <ríe> al lado nuestro también tenemos a Gaby, ¿eh? Ahí está. Va a estar un poco fuera de cámara por una cuestión aquí técnica, pero ahí está y va a participar también, así que si escucha una voz de ultratumba... <ríe> es Gabriel y Ricardo está atrás, ¿eh? no te hagas el tonto que la próxima vas a venir aquí también al frente es que me da pena te da pena, sí, pena. No, no, no, no uno se va habituando uno se va acostumbrando, uno va disfrutando y uno va por supuesto eh, ganándose muchísimos amigos viera la cantidad de gente que nos escribe que, uh, bueno. que nos comenta, que bueno, nos hacen llegar sus preguntas, y eso es maravilloso porque de eso se trata, que es que esta, este programa y esta posibilidad de compartir un mate y de conversar sea para todos algo beneficioso y algo muy productivo, ¿sí? Bueno, ¿qué tal, Sonia, si empezamos con las preguntas? Sí, creo que sí. ¿Sí? Aquí las tenemos, las anoté, pero primero, espérate. Eh, quiero agradecer, o más que agradecer, nombrar a estas dos personas que me enviaron mmm, estas preguntas y que son dos personas muy especiales estoy hablando de Gabriela Milatic y Juan Marcelo Encalada del Centro Ignis de Desarrollo Interno allá en Casilla, Santa Fe Argentina ¿sí? nos siguen a nosotros y, y bueno han participado y han colaborado eh, bueno, en muchos aspectos en lo que respecta a esta interacción que tenemos desde aquí México hacia bueno, eh, Santa Fe Argentina así que Vamos a comenzar con las preguntas que me manda aquí en primer lugar eh, Gabriela Milatich. Okay. Un abrazo grande para ti y nos dice. Okay. A ver las preguntas. Sí. ¿Cuáles son las etapas del despertar? Muy bien, Yo creo que hay varias preguntas en una, sí, ¿no? Claro, sí. Pero vamos a responderlas de a poquito. Uh -huh. Las etapas, para ser breve, porque hay muchas preguntas, pudieran llegar a diferenciarse en tres tres etapas, aquel que inicia un camino de avance, de crecimiento y, y, y de despertar espiritual la primera etapa la hemos llamado nosotros la etapa del guerrero es la etapa en donde uno confronta la lado oscuro, se enfrenta a la parte kármica, a la parte negativa y entonces claro, es un tira y afloje permanente, lo negativo no descansa nunca y lo positivo debe de perseverar, debe de insistir, debe de anhelar y debe de esforzarse en esa primera etapa la mayoría de las personas se quedan, ¿sí? abandonan porque les parece demasiado complicado, demasiado difícil seguir adelante pero bueno, están aquellos que por supuesto eh, no se rinden ya que ven que, que caerse es algo inevitable, pero levantarse es una opción, y deciden siempre esa opción de levantarse y continuar avanzando, y llegan a una segunda etapa que le llamamos la etapa del sacerdote. En esa etapa del sacerdocio, o del monje o del sacerdote, la persona está hacia adentro, la persona empieza a conectarse con el yo superior, empieza a descubrirse, empieza a despertar muchas de, de sus facultades, su potencialidad, sus capacidades, y es un, una maravillosa etapa. Eh, suele ser a veces muy a lo solitario, muy distanciado y separado de las demás personas, de la sociedad, pero eso no significa que ese aislamiento sea por egoísmo. No, es un aislamiento necesario porque es el proceso interno de creación. Y esa es la etapa del sacerdocio. Proceso interno de creación para dar lugar luego a la última etapa. A la que nosotros llamamos la etapa del rey. En donde manifestamos, en donde iluminamos, en donde irradiamos toda esa sabiduría, toda esa luz y todo eso que se sembró en la segunda etapa, ¿sí? ya en la segunda recogemos los frutos y expresamos eh, esa parte eh, espiritual y esa parte maravillosa que se le ha llamado etapa del rey, así que tres etapas, ¿sí? Sí. la del guerrero, la del sacerdocio y la del rey, rey. ¿qué más? Okay. Mm, también nos dice que cómo influyen los sueños en el despertar de la conciencia. Ah, ¿Cómo influyen los sueños en, la desper en el despertar de la conciencia, Gabriela? Mira, realmente los sueños siempre son un cúmulo de información que nosotros debemos de tener lo más presente posible. No podemos pasar por alto todas las diferentes eh, situaciones que vamos viviendo en los sueños porque es una información muy valiosa. Ahora... Cuando estamos avanzando espiritualmente hay símbolos bastante comunes que la persona puede estar de repente visualizando, experimentando, proyectando los sueños. Entre ellos hay muchos, por supuesto, sería, sería pues una numeración bastante larga, pero sí hemos de destacar, por ejemplo, los cabellos largos, el pelo. ¿sí? Eso tiene que ver con el avance, con el despertar espiritual, con la vitalidad, con la energía... Por ejemplo, los felinos, cuando se sueña con un felino, con un gato, con un león, también tiene que ver con, ¿Con el tigre? avance, con un tigre. ¿Los escarabajos? Los escarabajos también tienen que ver con un resurgir, con un renacer, con un eh, iniciar algo de, de, de manera nueva. Luego también los ríos, el agua, también tiene que ver, ¿no? Permanente... Eh, el río y el agua tiene que estar fluyendo, tiene que estar corriendo. Eh, volar también es otro de los sueños que nos señalan a nosotros que estamos avanzando, nos estamos elevando, estamos despertando. Caer también en un vacío, pero sin temor, sin temor, sin miedo, también representa eso. Eh, soñar con el color verde, por ejemplo, ¿no? que tiene que ver mucho con el chakra del corazón, desde ya. Eh, y así, infinidad de señales nos pueden estar indicando que los procesos en nosotros se van desarrollando, se van gestando y bueno, avanzar de forma más consciente produce en nosotros un avance mucho más acertado y un despertar en donde el aprendizaje eh, resulta excepcional, maravilloso, mágico, es todo un juego porque nos damos cuenta de la interacción entre este mundo y otros mundos ahora Fíjense ustedes, hay muchos sueños que a medida que vamos nosotros avanzando, los vamos recordando, ¿sí? Y son sueños que los hemos visto años atrás, pero que han tardado en, en, en ser sí. concientizados en este presente. Y eso de lo único que señala es que no pusimos el trabajo suficiente en ese momento que tuvimos el sueño... Y que luego, por supuesto, tuvo que pasar tiempo para que ya estemos lo suficientemente maduros aquí y ya tomemos conciencia de ello, ¿sí? Por eso, si estamos atentos a los sueños y trabajamos en ellos, entonces podemos acelerar y adelantar los procesos que podemos llegar a vivir aquí, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, también nos pregunta que, ¿cuáles son los símbolos que pueden aparecer? Ah, bueno, ya los que nos dijimos, perfecto. ¿Qué más? De ella es todo. De ella es todo. Bueno, sí. muy bien, Gabri. Perfecto, gracias por las preguntas. Y después de Juan Marcelo Encalada, que es su pareja, y, y que son estos dos terapeutas maravillosos con los cuales, bueno, hemos comenzado una gran amistad, ¿no? Y también me envió esta pregunta. A ver, Sonia. Dice, ¿cómo surgió el universo de acuerdo a las tradiciones iniciáticas? Oh, caray, qué Buena pregunta. pregunta. ¿Cómo surgió el universo? De acuerdo a las tradiciones iniciáticas ¡Qué pregunta! ¿eh? Y esta pregunta tan profunda Y esta pregunta tan amplia Tan abarcativa Y esta pregunta tan... Desde el origen mismo Fíjense, no tiene una respuesta difícil <ríe> ¿Sí? Y aquí les voy a responder Porque no crean ustedes que eh, Ver las cosas como las pudiese interpretar o entender o ver la propia sabiduría significa que hay complejidad, significa que hay eh, elementos inalcanzables significa que hay, bueno, muchas eh, interpretaciones o conocimientos que, que se requieren, un, un grado de iluminación alto no, no, realmente todos los conocimientos por más elevados que sean pueden ser de una o de otra manera asimilados a, a este nivel el único conocimiento que pudiese no llegar a ser asimilado es el poder comprender y entender que es la divinidad misma ¿sí? okay. la divinidad misma que es lo infinito lo incon, eh, inconmensurable lo, lo inmutable bueno la misma divinidad, la verdad, poder comprender y poder entender eh, la esencia de lo que significa, está algo complejo. ¿sí? Pero de ahí para abajo podemos comprender el resto. Entonces, la divinidad que está más allá del espacio-tiempo, e inclusive es el espacio-tiempo, pero está más allá del espacio-tiempo, aquello que es infinito entonces, que dijimos, que es eh, in inmutable, que es... Eh, podríamos llamar que... Eh, bueno, todas las palabras que abarquen el todo eh, van a caber en esto, ¿no? Eh, la divinidad entonces está más allá de esta creación, ¿sí? Pero la divinidad hizo surgir la creación. Hay que entender que si la divinidad, y le estamos dando una forma, ¿no? y aquí ya le estoy limitando a la divinidad, pero vamos a hacerlo para poder comprender, fuera este termo, ¿sí? tuviera la maravillosa forma que la tiene, tiene la forma del termo y tiene las infinitas formas que esta creación puede manifestar o puede expresar, pero bueno, si tuviera la forma del termo, un puntito que estaría en algún costadito de este termo... Ese sería esta manifestación. Esta realidad. Esta, este universo en el cual nosotros vivimos con todos sus planos y con todas sus dimensiones. Fíjense qué increíble. ¿Sí? Solo un puntito. Pero resulta que la divinidad que es infinita... La divinidad que es inmutable... La divinidad que es excepcional... Tiene muchísimos puntitos Como cantidad de estrellas que nosotros podemos ver en los cielos E inclusive no ver en los cielos Hay tantos como eh, granos de arena en la playa, eso es lo que se dice iba a decir eso? Bueno eh, Cada uno de esos puntitos es un universo con leyes diferentes Con creaciones diferentes Sin embargo, nosotros vivimos en un universo en este único universo en el cual nosotros vivimos y que se gestó y se desarrolló a partir del Big Ben, según las tradiciones iniciáticas, así como eh, lo marca nuestro amigo eh, Juan Marcelo Encalada, se creó a partir de... De un hecho y un acontecimiento que todos nosotros podemos de alguna manera ejemplificar o imitar. ¿Y cómo es eso? Fíjense, hagamos junto este ejercicio. Cerremos por unos minutos los ojos. Visualicemos esa oscuridad que existe cuando tenemos los ojos cerrados. Nos vamos relajando y nos vamos yendo profundo. Aquellos que tenemos práctica en meditación, iremos viendo un punto blanco. Un punto blanco que se va transformando en un túnel. Un túnel que nos vamos yendo por ahí y podemos encontrarnos con un punto rojo. Un punto rojo que de repente hace eclosión y empieza a gestarse, a manifestarse y a desarrollarse. Galaxias planetas, estrellas y materia, ¿sí? y luego abrimos los ojos, volvemos aquí, ya tenemos la obra. <ríe> en un abrir y cerrar de ojos a través del plano mental, hemos creado un universo, un universo del cual podríamos continuar y continuar y continuar, con las leyes que se nos ocurran Con, las experiment con los experimentos Y con las creaciones Que, eh, que imaginemos Y entonces ¿Cómo creó el universo? ¿Cómo creó la divinidad del universo? A través del pensamiento Somos una creación mental Y no es la única Hay infinidad de creaciones mentales ¿Sí? Entonces Fíjense qué excepcional, como dice el Kibalión, todo es mente. Todo es mente. ¿Sí? Es y este ley. es una ley. Uh -huh. Y este y esta creación de este universo y de todos los universos son creaciones mentales. Lo que ocurre, lo que pasa es que el, el alma o la persona que quiere volver a la or, al origen debe de recorrer el camino a la inversa, hacia atrás. Desde la multiplicidad de pensamientos y creaciones mentales que nosotros tenemos, debemos de llegar al vacío. Debemos de llegar al punto cero. Es más, debemos de llegar a la propia divinidad. Para ser también infinitos, inmutables y bueno, un superhombre a todos los niveles. Omnipresentes. Y omnipresentes también, exacto. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Sonia, entonces? Tenemos una pregunta de Doralba Castaño. Doralba Castaño. Perfecto. ¿Qué y dice? Ella nos, nos dice, ¿cómo podríamos los seres que aún estamos encarnados ayudar a los seres desencarnados que siguen atrapados en la dualidad de la cuarta dimensión? Muy bien. Perfecto. Bueno, cuando uno desencarna, si no es un alma iluminada, si no es un alma liberada... Se queda en la cuarta dimensión Siempre Hay una cuarta dimensión Que se le ha llamado el bajo astral En donde ahí sí estamos atrapados Hay una cuarta dimensión Que es el astral elevado Y que entonces ahí no estamos atrapados Estamos viviendo un cielo Por un determinado tiempo Y luego vamos a bajar de nuevo a la tercera dimensión Y así Perfecto, hay almas que se quedan en la tercera dimensión y esa podríamos decir que realmente están más que atrapadas, están apegadas, están aferradas, no están depurando, no se están eh, limpiando como podría llegar a suceder en el bajo astral. Porque en el bajo astral, eh, bueno, es una especie de, de, de, de purgatorio, es una especie de... de de pequeño infierno para que de una u de otra manera ya entendamos que debemos de dejar de soltar y de desapegar muchas condiciones que atraemos a nivel interno pero claro, si las cosas que nosotros estamos aferrados y estamos apegados están en la materia, ahí estamos más hundidos que hundidos todavía sí. Sí. y estamos aquí en la tercera porque estamos aferrados al dinero, a las personas Claro, salimos de ahí y ya pasamos al bajo astral, ya es un proceso interno, ya es un avance, es un infierno también, pero ya hemos avanzado y ya después vamos al elevado astral del cual no nos liberamos, estamos viviendo un cielo, pero se podría decir que es un descanso y, y, y no estamos preparando para la próxima encarnación y así aquí nosotros tenemos que llegar a la quinta dimensión en la quinta dimensión ahí definitivamente ya no tenemos que regresar y eso de los purgatorios, de los pequeños infiernos y todo eso ya desaparece, ¿sí? absolutamente pero bueno, ¿cómo podemos ayudar a las personas que estamos encarnadas? en primer lugar, nada de lloriqueos nada de ¿por qué te fuiste? no, ¿y ahora cómo voy a vivir sin ti? ¿sí? Y, y, y qué dolor, y, y no puedo seguir adelante, no, no, no, no nada de eso, ¿sí? Por favor, los seres vivos, en, las personas que estamos encarnadas, perdón, porque las almas también están vivas, más allá de que no tengan cuerpo, claro. eh, lo primero que tenemos que hacer es dejar de lamentarnos, de llorar y de sufrir, porque le hacemos realmente eh, muy difícil el trayecto a estas almas, y claro, nosotros también, por supuesto, estamos forjando mucho dolor, karma, sufrimiento y apego, que en el momento de desencarnar también vamos a, a revivir. Ahora, lo segundo que podemos y debemos de hacer, es, por supuesto, eh, enviar luz, enviar amor, alentar que sigan adelante, alentar a, al perdón, a, a, a la alegría, a la dicha, bueno, todas las energías positivas, eh, en donde principalmente la espiritualidad debe y tiene que ser eh, lo que más prevalece bueno, es la mejor de las ayudas es la mejor de la conexión de los alientos, de, de, de los impulsos energéticos, amorosos, espirituales que podemos brindarle a esa alma para que ascienda lo más posible hasta llegar a los planos más elevados del cuarto, de la cuarta dimensión. Y es sumamente importante, ¿eh? es trascendental. De repente estar desencarnados y escuchar la voz o el sentimiento de tus personas queridas, amadas, que quedaron aquí en la tierra, que te dicen, sigue adelante, padre, sigue adelante, madre, hermano mío, hijo, avanza, ya nos vamos a encontrar. Prepara ya a todos, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué diferencia es eh, de, de lo que se enseña de, de guardar luto y Llorar, Esa, esa sí. enorme la diferencia, sí. es justamente lo contrario, lo que debemos y tenemos que hacer Es que el momento de la partida, como en muchas culturas, no debe de ser el momento triste Debe de ser un momento de felicidad, de festividad, de alegría, la persona cumplió su ciclo Realizó lo que debía de realizar y ahora partió. Y está allí y, y, y hay que impulsarlo para que se eleve lo máximo posible, para que de esa manera la próxima vez que venga regrese en mejores condiciones. Nosotros festejamos cuando alguien nace. Sí, sin embargo el bebé no festeja mucho ¿eh? claro. <ríe> el, claro. lo primero que hace es llorar cuando viene de este mundo qué maravilloso sería que llegara al mundo y riera en vez de llorar el bebé uh -huh. sin embargo festejamos cuando nace el bebé y lloramos cuando se va de este mundo y la verdad es que eh, ambas cosas habría que festejarlas ambas cosas habría que... que, que... ...que promoverlas como algo realmente positivo, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, las partidas de las personas de este mundo... ...ya no deben y tienen que ser dolorosas. Porque cuando nos vamos con dolor, con enfermedades... ...con, con situaciones traumáticas, con, con mucha complejidad... ...y bueno, está reflejando ni más ni menos que hemos nosotros... ...llevado una vida no muy sabia... ...que hemos llevado una vida no muy eh, espiritual, no muy elevada... Los seres humanos debiéramos irnos de este mundo de la manera más natural, de la manera más amorosa, de la manera más tranquila más tranquila posible. ¿sí? Y bueno, para colaborar en esa partida nuestra, que sea amorosa, bondadosa y positiva, ayudemos a los que se están yendo, enviándole oraciones, enviándole amor, enviándole alegría y más, cuéntenle un chiste a los desencarnados, háganlos reír y... Y bueno, eh, transmítanle esa certeza de que tarde o temprano todos siempre nos vamos a encontrar. Porque en este universo nadie se pierde. Estamos en permanente viaje y estamos en permanente encuentros. Pero nadie ni ninguno se pierde. sí ¿Qué más tenemos? Okay. Ah, bueno, Citlali es una compañera. Sí, a ver nos pregunta que ¿cuál es la diferencia entre la piedra filosofal y un orbe? La piedra filosofal y un orbe, bueno, sí. claro. Eh, estamos hablando de personas que ya leen un poco sobre el tema y que, que, que asisten a las charlas que nosotros damos aquí con el grupo. Sobre todo de alquimia, ¿verdad? Sobre todo de alquimia, por supuesto, que es una de las ciencias trascendentales. Mm. Para la transformación, la sublimación, la cristalización de nuestras energías Bueno, para no complicarnos tanto Orbs o Orbe Que significa una esfera o significa un círculo ¿sí? Se está haciendo referencia de manera simple al aura ¿sí? A la radiación energética que nosotros tenemos Ahora esa radiación energética sabemos muy bien gracias a esta máquina Kirlian, este aparato que tenemos Exacto. que bueno, nuevamente lo voy a nombrar y Francisco de Chihuahua nos prestó muy amorosamente, muy amistosamente un saludo para eh, Francisco de Chihuahua eh, bueno, como hemos visto esa aura es fluctuante esa aura se expande, se contrae, cambia de colores, tiene diferentes, eh, a veces formas, no muy circulares. Debiera de ser circular pero a veces está bollada por aquí, chueca por allá. Bueno, ese orbs, ese orbs realmente es un orbs lunar, así se le llama, es lunar, okay. es volátil, es cambiante, debido al escaso desarrollo Debido a, a, a lo perturbado de nuestras energías, a, inclusive hasta lo enfermo de nuestras condiciones. Podemos tener una excelente aura, pero el, la más maravillosa aura, si no está cristalizada, si no se ha fijado con el espíritu, si no se ha hecho la piedra filosofal, siempre sigue siendo un aura lunar. Y siempre sigue siendo un aura mortal. ¿m? Porque las almas son mortales. En este universo, en este universo de espacio-tiempo. Si el aura o el alma. Porque el aura es la radiación de las energías que contienen el alma. Pero si esas radiaciones son eh, espirituales. Son radiaciones sublimes. Son radiaciones de esa energía que está más allá del espacio-tiempo. Son radiaciones o materia y energía de la propia divinidad instalada en nosotros. Entonces, si se forjó esa piedra filosofal con esa materia más allá del espacio-tiempo, nuestra alma es solar y nuestra alma puede visitar los otros universos, los otros puntitos. Es más, en este Big Bang que creó este universo Cuando haya un Big Crunch Nosotros vamos a seguir existiendo No dependemos del pensamiento No dependemos de este universo Y entonces imagínense lo que hay Por recorrer, por descubrir, por aprender Por jugar Porque ahí está el motivo fundamental Del que, del que el creador generó y gestó este universo y los miles de trillones de universos que existen eh, dentro de, de la divinidad ¿Sí? el juego así es el juego así como es arriba, es abajo ¿qué es lo que hace un bebé, un niño o, o, o una criatura recién nacida de cualquiera de las especies bueno. principalmente mamífero ¿qué, ¿qué tenemos en común, Gaby? Eso. El juego siempre están, así aprenden todos. Jugamos, jugando. jugamos para aprender Perfecto, la divinidad es un niño La divinidad se comporta como un niño Y está jugando, permanentemente jugando Y es por eso es que creó esta realidad Él no, ne, ne, perdón, él no necesitó crear esta realidad, este universo O los infinitos universos No necesitó, porque la divinidad no necesita nada sin embargo, le encanta jugar, le encanta descubrirse, le, le encanta experimentar. Y es, es el motivo, y es esa la razón de la creación de este universo, y de que esta alma, que es lunar en nosotros, y que nuestro campo áurico eh, es generado o es irradiado, y es llamado orbs, y que es fluctuante y cambiante, pueda... Ser llevado a ese estado del oro, o a ese estado de cristalidad, de espiritualidad, que lo hace ahora sí eterno. Okay. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto vamos a todo esto? 28. 28 minutos. Una última pregunta para ir terminando. Gaby, a ver. Una pregunta. Bueno, este... Ya hablamos de los sueños de, de alquiler, O Sonia, de Sonia. ¿Qué son Bueno, yo trato? sí tengo una pregunta. A ver, sí, ahí está Sonia mejor sí, Que la que, la que está aquí de invitar a ver. Sí. Bueno, yo por ejemplo Quiero saber sobre El karma familiar O sea, en, dando un ejemplo Si mi bisabuela Se murió de cáncer También tuvo dos hijas que se murieron de cáncer Como a los 40 años sí Y mi abuela también tiene cáncer entonces tú te das cuenta, hay un patrón en eso Entonces lo que yo quiero saber es qué se puede hacer como para romper ese patrón claro Porque claro, a mí no me gustaría que mi mamá le pasara eso o que ella se sugestionara, ¿sabes? Entonces estoy muy interesada en qué se puede hacer en ese tema Claro, perfecto, así como hay un karma individual, así también hay un karma familiar Y hay un karma a nivel de sociedad, de país y de planeta sin embargo, a pesar de que todos esos karmas, todas esas energías eh, influencien de buena manera o de mala manera nuestro avance, nuestra evolución eso no significa que nosotros somos presa absoluta de esa herencia o de ese patrón tanto genético como mental, como emocional, como energético podemos tener las más terribles eh, condiciones hereditarias a nivel genético o a nivel energético o a nivel espiritual pero eso no va a determinar nuestra vida, para nada ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? ponernos a trabajar miren, ahora que ha hecho mucho frío en estos días aquí en ciudad victoria algo extraño depresión y, y, yo, y yo tengo aquí una lo que le llamamos una salamandra eso esas estufas a leña no aquí en mi casa me di cuenta que si yo corto la leña me caliento dos veces si yo trabajo para cortar la leña oh, tenía frío al trabajar para cortar la leña ya calenté mi cuerpo y ya después voy a encender la salamandra y ya caliento el ambiente pero ya ya me quité el frío gracias al trabajo entonces ¿qué es lo que debemos lo que tenemos que hacer trabajar nosotros a nivel interno para que esas debilidades, para que ese frío, para que ese karma lunar que venimos arrastrando definitivamente salga de nuestro interior y el calor y el trabajo lo va a generar la insistencia, la perseverancia, el anhelo a lo superior, el no rendirse, por sobre todas las cosas, el vencer los miedos, las dudas, las inseguridades, la vencer ira, la oscuridad, ¿cómo? La ira tal vez. La ira también, por supuesto, porque nosotros buscamos la luz, pero antes de hallar la luz... Debemos de vencer la oscuridad Ahí es donde debemos o tenemos que poner la atención Vencer las limitaciones, los miedos, el karma Y luego la luz se presenta sola sí Entonces, trabajar en nosotros es lo que debemos y tenemos que hacer para romper ese karma Ese karma individual, ese karma como familia o ese karma como sociedad Eso se le llama méritos Okay. Y eso te genera ese calor y te genera, te genera ese Dharma y esa luz para salir adelante ¿Sí? ¿Se respondió más o menos sí, bien la sí, pregunta? Claro que ahora habría que ver de forma puntual cuál es el cáncer, cómo claro, es que vive. vive Bueno, ya sí. habría que darle señalamientos muy puntuales a, a tu familia o a tu mamá sí. ¿Sí? Para ir sanando eso Pero bueno, en términos generales que es lo que intentamos responder aquí, siempre en términos generales, eh, no nos queda otra más que poner nuestra atención en nosotros mismos. Porque la enfermedad física, señoras y señores, amigos y amigas, es la última manifestación de ese envenenamiento mental y emocional que se produjo en una primera instancia y que persistió y que continuó y que luego afectó al cuerpo físico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro sí. que sí. Muy bien. Y no lo debemos nosotros de... Eh, no debemos de permitir que eso se suceda. ¿Sí? Y mucho menos si son patrones o si son condiciones foráneas a nosotros. Sí. Con mucho menos razón. Debemos de concientizar, debemos de cambiarnos, debemos de desestructurarnos, debemos de romper esas estructuras y limitaciones y, y condiciones que, que son tremendamente dañinas y negativas y que prevalecen en todas las familias, en todos los hogares y en todas las personas. ¿Es así? Sí. Bueno, muy bien, entonces, Sonia, esperemos que estés en los próximos programas. ¿eh? Sí, claro que sí. Hoy, hoy no te dejé hablar mucho. No, no importa, está bien, me respondiste mi duda. Bueno, Gaby... Ahí no estás en cámara, pero siempre está. Y Ricky ahí está también. Y bueno, amigos, a ustedes un abrazo fuerte. Y esperemos vernos en el próximo programa de Tomando Mate, Retomando Vida. Un abrazo grande y chau, chau, chau.